Y vamos a comenzar contándoles que en la Facultad de Ciencias de la Alimentación en Concordia se desarrolló durante tres días una nueva edición del curso de Ingeniería en Cítricos con la presencia de estudiantes de universidades de todo el país. Se realizaron visitas a quintas, a una planta de elaboración de jugos y se efectuaron prácticas en la planta piloto de la facultad. Hoy el trabajo aquí en la planta piloto es un, el, digamos el trabajo práctico del curso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 información y la verdad que se disfruta, se disfruta. Y les contamos ahora que a través de un proyecto de extensión de la Facultad de Trabajo Social se generó en la ciudad de Paraná un espacio de apoyo escolar y talleres de juegos, esparcimiento y recreación que fomenten la cooperación y los lazos de solidaridad entre niños y estudiantes que participan de este proyecto. Vamos a conocer un poquito más de esto.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 Y los invitamos ahora a trasladarnos a la ciudad de Oro Verde, allí donde está la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para conocer un poco más sobre sus dos proyectos de investigación que estudian la conservación y la multiplicación de orquídeas nativas del litoral argentino. El proyecto eh, tiene como tres eh, líneas principales. Por un lado, el banco de germoplasma de semillas de orquídeas nativas. Con parte de esas semillas también hacemos cultivo in vitro. Eh, esto es una técnica de cultivo que a partir de condiciones esterilizadas se hacen las siembras bajo esas condiciones de cultivo in vitro. Las plantas están de un año a un año y cuatro meses o cinco meses en cultivo hasta que se obtiene una planta de 3 a 5 centímetros de altura con sus raíces desarrolladas y en esas condiciones se puede pasar a la otra etapa que es la etapa de aclimatación. Esa etapa de aclimatación lleva un, eh, unas dos semanas en laboratorio en una cámara húmeda eh, porque el cambio de la planta es muy brusco, de las condiciones controladas a la condición sin control ambiente. Eh, luego pasan al, al invernáculo, también con media sombra, eh, con riego controlado. Están todas debidamente rotuladas, identificadas, porque trabajamos varias especies, entonces cada vez que se saca planta del laboratorio hay que rotular cada ensayo. A lo largo del mes de septiembre va a haber una serie de actividades enmarcadas en el ciclo que se llama Palestina en lucha, caminando hacia la liberación de nuestros pueblos, que es organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. La reconocida periodista y escritora argentina, Stella Caloni, estuvo presente allí en el panel debate que dio comienzo a este ciclo. Partiendo del tema de Palestina, que es un tema muy, muy fuerte, muy doloroso, donde nunca se ha cumplido ninguna resolución y donde hay un pueblo ya prácticamente al que se le ha quitado casi todo su territorio. Es una situación muy dura, con mucho padecimiento, es un exterminio de una población. Y esta semana en la Universidad Nacional de Entre Ríos se van a dar de manera paralela diferentes jornadas. Por ejemplo, se va a realizar la vigésima edición de las Jornadas Internacionales en Educación. Esto va a ser en la Facultad de Ciencias de la Administración en la ciudad de Concordia. Estas jornadas cuentan con el auspicio de la UNESCO. Por otra parte, se realiza en estos días, del 13 al 15 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Paraná, el primer Congreso Latinoamericano de Ingeniería, el cladi 2017, que reúne a profesores y estudiantes de todo el país en esta materia. Así participa, claro, la Facultad de Ingeniería de la UNER, que tiene sede en la ciudad de Oro Verde. Y les recordamos que también del 13 al 15 de septiembre, la UNER es sede del Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, ENACOM. Esto es en la Facultad de Ciencias de la Educación. Las jornadas se pueden ver en vivo y en directo online, gracias a la cobertura que está realizando el Canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos y que se puede ver en YouTube. Así que los invitamos a que lo hagan. Esto ha sido todo entonces por el día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este programa y volveremos muy pronto cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos les traigamos más propuestas.